Tú fuiste el gran remedio, me diste la droga del amor, llegaste tú y te lo aseguro, comencé a sentir el calor. Con el corazón roto me senté en la oscuridad, había llegado el invierno, el sol ya se había marchado, comencé a sentirme muy solo, a perder toda esperanza, entonces apareciste tú y recuperé la calma. Comencé a sentirme muy solo a perder toda esperanza entonces apareciste tú y recuperé la calma te fuiste tú fuiste el gran remedio me diste la droga del amor Llegaste tú y te lo aseguro Comencé a sentir calor Y me acerqué hasta la orilla Del río donde me bautizaron Y recorrí toda mi vida hasta el punto donde nos encontramos. Se me fueron todos los demonios, comencé a verme en el cielo, ese cielo que había mirado, con ojos tristes desde este suelo.